Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos a la licenciada María del Rosario Márquez que les va a enseñar cómo hacer un gel antibacterial. ¡Vamos! Buenas tardes muchachos. Soy la profesora Rosario Márquez y en este momento vamos a preparar un gel antibacterial. Los reactivos que vamos a utilizar para elaborar el gel antibacterial son alcohol al 70% 100 mililitros carbopol 2 gramos agua 100 mililitros glicerina 1 cuarto de cucharada trietanolamina 1 cuarto de cucharadita agregamos el alcohol luego colocamos el tamiz le colocamos el carbopol y lo vamos disolviendo con una cucharadita para que no nos queden grumos debemos tener cuidado de que no nos queden grumos de carbopol luego agregamos lo agregamos al envase para que después no sea más fácil empacarlo Luego agregamos un cuarto de, de cucharada de glicerina. Agitamos nuevamente. Suavemente. Este, esta hay que agitarlo suavemente. Ok, hasta que se mezcle bien. Bueno. Agregamos el agua. Lentamente, agitamos y finalmente le colocamos la trietanolamina. Un cuarto de cucharadita de trietanolamina. Y se me está bien. Pueden ver ya quedó en forma de gel completamente. Si queda muy espeso, le podemos agregar un poquito más de alcohol para que no nos quede tan espeso. O agua, pero con agua se disuelve su capacidad de bactericida. Deja de ser tan bactericida. Vamos a probarlo a ver qué tal, a ver si no me quemo. No se va a quemar. creo que nos quedó muy espeso le vamos a tener que agregar un poquito más de alcohol ahí está, no, no está me quemo bien. me siento bien no me ocurre nada Puedes por esparcirme en la mano y funciona a la perfección Espero que me quedan las manos como un poco humectadas pero si sí, funciona bien huele bastante alcohol un poco pegajos y listo funcionó de maravilla señores y señores para asegurarnos de que no se nos vaya a caer la piel cuando nos apliquemos este gel podemos utilizar un papel indicador también conocido como papel tornasol Básicamente lo que se hace con esto es colocarlo en la sustancia que queremos medir. Básicamente lo que se hace con esto es colocarlo en la sustancia en la que se quiere medir el pH y de acuerdo al color que se, coloque, de que se convierta, de acuerdo al color en que se convierta, podemos saber qué pH tiene la sustancia. Esto es muy importante para evitar quemarnos, para evitar que se nos caiga la piel de las manos. Pues lo vamos a juntar bien. el tornasol. Y vemos de qué color se pone. Y como podemos ver el papel tornasol se volvió de un color más o menos naranja, lo cual indica que está en un pH de 7 o 7 a 8. Yo pienso que es un pH de 8, el pH necesario para que esto sea... Un gel es de 7. El pH ideal es de 7. Se considera un pH neutro. Un pH menor se considera ácido. Y un pH mayor se considera básico. Un pH menor a 3 puede comenzar a quemar la piel. Eh, y un pH mayor a 10 también también es demasiado básico y puede quemar la piel así que lo ideal es tener nuestra sustancia en un ph lo más cercano posible a 7 el ph de la piel húmeda es de 5.5 más o menos está por acá entre 5 a 6 en algunas recetas dice que para que el gel quede con un ph de 7 hay que agregar la trietanolamina poco a poco e ir revolviendo hasta que se forme el gel. Esto ha sido todo en este video. Nos vemos en un próximo programa. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video si te gustó o te fue útil. Yo soy Rafaqito2013 y hasta pronto. ¿Cómo quedó?